la gente de pues, Youtube como ven he eh, preparado todo para este regreso a clases aquí estoy en mi mochila Lamborghini Latinoamérica ya está todo ya está todo listo aquí ya tengo preparado todo mis libretas Mi lápiz la tengo bien cargada. Todo preparado para este regreso a clases, algunos ya entraron, otros todavía no, por ejemplo, el Chris YouTube 8358 ya entró a clases, y hasta ahí todo normal. que les guste el video, recuerden darle like, compartan con sus amigos y suscribanse al canal. Hasta aquí se despide el video de YouTube y nos vemos hasta la próxima amigos.